Muy buenas tardes, amigos del Perú. A dos de la tarde con cinco minutos en todo el territorio peruano. Les saluda Manuela Bastidas. Y aquí en Europa tenemos nueve de la noche con cinco minutos. El día de hoy, lunes 17 de abril del 2023, una fecha bastante importante, abril, no solamente... Porque se recuerda a dos insignes peruanos como son José Carlos Mariátegui y César Vallejo, y en esta oportunidad eh, creo que una de las voces más autorizadas para hablarnos eh, del pensamiento del aporte en lo que es política, eh, sociológica y económicamente hablando, nos referimos al aporte que hiciera el gran Amauta José Carlos Mariátegui un intelectual de polendas, un gran pensador peruano, un autodidacta. Hablar de José Carlos Mariátegui no solamente nos convoca a quienes nos eh, declaramos y reclamamos sus eh, humildes seguidores, sino que todo buen peruano que hable de realidad nacional tiene que conocer su gran obra su gran y trascendental obra, los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, hoy más vigente que nunca. Hablar de sociedad, de economía, de discriminación, de los problemas sociopolíticos, creo que es menester hablarlos en este tipo de programas y por eso hemos convocado a don Gustavo Espinosa, exdiputado, en nuestra patria, el Perú. De esta manera, el día de hoy, eh, iniciamos el programa Todo Cambia, el día de hoy, 17 de abril. Don Gustavo, muchas gracias. Vamos a dar inicio al programa luego de la presentación del mismo y retornamos con este importantísimo programa hablando de José Carlos María y la Chira y el fascismo en nuestra patria y seguramente de algunas otras pinceladas necesarias eh, de conocer sobre el aporte de José Carlos María Tegui para el Perú y para el mundo. Don Gustavo, eh, yo no tengo nada más que agregar como presentación a este importante tema que nos convoca el día de hoy. Adelante, <coughs> con su disertación, lo escuchamos atentamente, los seguidores de Todo Cambia Noticias, el día de hoy, 17 de abril del 2023. Buenas tardes, Marcela. Mar Manuela, Manuel? doctor. Manuela. Manuela. Buenas tardes, queridos amigos. Es un placer tener la posibilidad de comunicarme con ustedes a través de este importante programa Todo Cambia que Manuela Bastidas conduce con tanto éxito y con tanto acierto. Eh, recientemente tuvo lugar en Lima un simposio internacional referido al retorno de Mariatei de su periplo europeo. Coincidió esto con el recuerdo. Del 93 aniversario de la muerte de la Mauta. De tal modo que se combinaron ambas circunstancias y se inauguró el evento el día 13 de abril en el Museo de la Cultura, en el Ministerio de Cultura, y se desarrolló en la Casa Mariatei 14 y 15, culminando el 16, y terminó con un encuentro en el monumento a Mariatei que se encuentra situado en la cuadra 7 de la avenida 28 de Julio, donde siempre estuvo en realidad eh, la cercanía de la Casa de la Mauta. En esa circunstancia, los participantes del evento, tanto algunos expositores como eh, público, participó en esta, en esta presencia ante el monumento y se rindió el homenaje que se requería con motivo del deceso de la Mauta. Eh, claro, eh, si nosotros hablamos de la vida de Mariatey, habríamos que reconocer que tuvo, en verdad, cuatro etapas. Una etapa que es lo que podríamos llamar su etapa inicial, que es eh, desde los 15 años que comenzó a trabajar, digamos, como Alcanzarrejones en el diario La Prensa, hasta 1917 o 18, comienzos del 18. Es lo que se llamaba la primera etapa de la Mauta, que él mismo denominara la Edad de Piedra. Él de alguna manera pidió en su momento que esa etapa fuera olvidada, porque no había aportado nada significativo. En realidad fue excesivamente modesto porque sí aportó, y su aporte ha sido recogido en una selección de siete volúmenes, referida a los escritos juveniles de Mariate, Un, esta, una colección hecha por Tauro del Pino. Una segunda etapa se refiere más bien a la edad juvenil de Mariate, a sus primeros escarceos ideológicos y políticos, y en realidad comienza desde enero del 18 hasta octubre del 19, cuando se inicia una tercera etapa, que es su periplo europeo. En esta segunda etapa, María Teí se enrumba al socialismo. En enero del 18 va a decir esa frase que quedó acuñada, nauseado de la política criolla, me enrumbé resueltamente al socialismo. El diario El Comercio va a recoger esa declaración de María Teí y entonces va a hacer una editorial hablando de los bolcheviques peruanos. Han surgido, dice el diario del de Comercio, han surgido los bolcheviques peruanos, refiriéndose a Mariate y a sus compañeros. Y Mariate iba a responder a ese editorial diciendo que sí, que efectivamente son bolcheviques, los bolcheviques peruanos, pero luego va a añadir más peruanos que bolcheviques, como una manera de afirmar su condición nacional y su mirada nacional a la ideología del marxismo, que va a asimilar más tarde. En ese periodo, entre enero del 18 y octubre del 19, Teresa se va dando cuenta de dos fenómenos muy importantes, hasta de tres. Uno, la necesidad de tener una ideología. Segundo, la necesidad de tener una acción. Y esta acción que debe conducir a una transformación radical de la sociedad, a una revolución. Y en tercer lugar, se da cuenta que para lograr eso necesita amalgamar su actividad con una estructura social que pueda desarrollar esa lucha. Esa estructura son los trabajadores, la clase obrera. Entonces, María te dice liga a los sindicatos, participa en las tareas de formación de la Federación Gráfica del Perú, de la Federación Textil, es asesor de la Federación Gráfica en el Ministerio del Trabajo, en las primeras juntas de conciliación, y luego va a saludar la jornada de ocho horas, que es la jornada histórica de enero del 19, que va a culminar con el decreto del gobierno de entonces, que establece la jornada de ocho horas en el Perú. Luego van a venir las presiones del gobierno de Leguía y finalmente su viaje a Europa, que es producto de una presión del gobierno, ciertamente. Marietta llega a Europa en diciembre de 1919 y llega haciendo escala en Nueva York, finalmente a Francia. Allí establece un vínculo con Henry Barbius, que era un destacado intelectual comunista, el autor de El Fuego, esa gran novela referida a la Primera Guerra Mundial. Y luego a fin de diciembre viaja a Europa, donde va a llegar, a fin de diciembre mismo va a pasar la Navidad ya en el suelo europeo, y luego en los primeros días de enero viaja a Roma, donde se va a estabilizar. No de manera permanente, porque en realidad Mariatey va a estar entre Roma, Génova, Turín, eh, Florencia y varias otras ciudades europeas. Como no es un país muy extenso, digamos, es un país que mariate puede recorrer con cierta facilidad. Y utiliza esa facilidad para realizar su experiencia. ¿Qué es lo que hace Mariate en Europa? Esto es lo que he tratado de desarrollar en la ponencia que presenté. En realidad hace dos cosas. Vivir experiencias y estudiar experiencias. Para vivir experiencias tiene vínculos con núcleos intelectuales y es un observador de los acontecimientos. Pero como vamos a ver un observador muy perspicaz muy inteligente, además muy intuitivo, se da cuenta y no solamente mira, sino que además ve lo que ocurre. De una manera clara, transparente, prístina. Y naturalmente asimila las experiencias. A partir de lo que ve, va viviendo acontecimientos. Y esas experiencias le van dando la formación que necesita. ¿Qué Europa encuentra a Mariate en 1919? Cuando llega Mariate a Europa, se encuentra la Europa de posguerra. La Europa de posguerra es una Europa en crisis, con ciudades devastadas, poblaciones destruidas, campos arrasados, con el imperio de la violencia, el terror, la muerte y además la pobreza, y con grandes eh, columnas de desocupados que han sido soldados en la guerra, y que ahora, al término de la misma, han quedado, entre comillas, parados. Es decir, sin una actividad rentable que los pudiera sustentar. Este escenario es el que ve al inicio de la guerra, pero no es el escenario que él va a observar, porque el escenario que él va a observar es el escenario que comienza a cambiar a partir de 1919. Y es que en 1919 se producen dos fenómenos coincidentes en paralelo. Un fenómeno es el derrumbe de la sociedad capitalista, es decir, la crisis capitalista, la crisis de la clase dominante, la crisis de la alta burguesía que no puede seguir gobernando como antes, ni puede seguir sometiendo a los pueblos de la misma manera que los sometía antes. Y por otro lado y en paralelo digo, ve el alzamiento del movimiento popular, el ascenso de los trabajadores, las grandes luchas obreras, la revolución de octubre en Rusia 1917 y la influencia que ésta alcanza en el escenario internacional. Es que ya en este periodo van a ocurrir dos fenómenos que María te iba a tomar en cuenta. Uno, el surgimiento del fascismo y el otro, el ascenso del proletariado que se va a concretar en la llamada Ola Revolucionaria de los años 20. Estos dos procesos son los que te estudia con cierto detenimiento. Cuando hablamos de esta etapa tenemos que referirnos al ascenso del fascismo. El ascenso del fascismo hay que verlo, mirarlo ahora. Es decir, hoy mirar cómo se produjo y por qué se produjo. En realidad se produjo como consecuencia de la guerra. Las grandes corporaciones arrastraron al mundo a la Primera Guerra Mundial, que fue calificada como una guerra interimperialista, que fue una guerra orientada a salir de la crisis a partir de una de la afirmación de una nueva economía, la economía de guerra. Como la producción industrial no había sido suficiente para encarar la crisis, las grandes corporaciones, los grandes monopolios pensaron que una economía de guerra podría permitir esto, porque además esta economía de guerra iba a derivar en una lucha por los mercados, por la conquista de nuevos mercados coloniales. Y estos nuevos mercados coloniales iban a servir para nutrir a la vieja Europa de recursos que venían de los países sometidos, pero al mismo tiempo para mover el mercado mundial en una circunstancia en que éste afrontaba una dura bancarrota. Entonces, eh, es importante ver que ese es el origen del fascismo, esa es la primera etapa del fascismo. Pero ver también que ahora esa etapa del fascismo, de algún modo, retorna en nuestro tiempo. Y retorna en nuestro tiempo como lo podemos apreciar. A partir de las últimas elecciones ocurridas en Italia, con la elección de la señora Giorgia Meloni, con las elecciones que han ocurrido en varios países europeos, como Suecia, Noruega, donde grupos ultraderechistas han logrado el poder, lo podemos ver en el surgimiento de grupos como Vox, que es el grupo neonazi español, que está a la derecha del Partido Popular, o del surgimiento de movimientos fascistas y neonazis abiertamente declarados como eh, esplandor dorado, me parece que se llama, que es el movimiento en Grecia, que toma cierto predicamento y que va incluso a tentar el gobierno en las condiciones en el país helénico. Bueno, también tenemos ese fascismo en la expresión de distintos segmentos de opinión de la vieja Europa renovada hoy, que se va a expresar en el apoyo al operativo de la OTAN en Ucrania. Digamos, ese fascismo va a respaldar. A los sucesos ocurridos en Ucrania, sobre todo a partir del 2014, cuando se impone por la fuerza un viraje neonazi en ese país europeo. Y luego va a derivar en el gobierno de Zelensky, en la guerra contra Rusia y en el alineamiento de los países de la Unión Europea con Estados Unidos y con la OTAN, con miras a una estrategia nueva de dominación mundial. Bueno, esta es la situación internacional. Hay que considerar, sin embargo, que cuando se habla de este periodo de la historia, el periodo que dio lugar al sufrimiento del fascismo, eh, se alude también, como hemos dicho, a la ola revolucionaria de los años 20. Esta ola revolucionaria tiene su origen en la propia Revolución Rusa. En realidad, lo que, como Lenin lo dijo, eh, en la Primera Guerra Mundial la cadena de dominación capitalista se man logró mantener casi intacta, pero pudo romperse por el eslabón más débil, y el eslabón más débil fue Rusia. Pero al ejemplo de Rusia surgieron otros movimientos en distintos países. Surgió, por ejemplo, la República Soviética de Baviera. Surgió la insurrección eslovaca. Surgió el gobierno comunista en Helsinki, liderado por Otto eh, surgieron Surgió la Revolución Húngara de los Consejos, originalmente liderada por el conde eh, Karoldi, la famosa Revolución de los Crisantemos el conde Caroldi se ve forzado a renunciar por la presión de los Juncker, grandes propietarios de tierra húngaros, pero esto deriva en la asunción de un régimen más radical, que es el régimen comunista de Bela Kun que va a durar seis meses más, pero que va a terminar derribado por el primer ascenso del fascismo en el mundo. En realidad por primera vez asciende el fascismo en el mundo en Hungría y no en Italia. En Hungría con, con, el, con el, el almirante Horty, que va digamos, a irradiar su influencia por Europa Central y en particular orientar su mirada hacia la Europa Balcánica. La Europa Balcánica está convulsa, se había producido en 1912 la Guerra Balcánica, que de alguna manera fue una antesala de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Balcánica de 1912 jugó el mismo papel que jugó la Guerra Civil Española entre 1936 y 1938 en relación a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Guerra Civil Española fue el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues la guerra balcánica fue el ensayo general de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, así como en Hungría surgió el gobierno de Horthy, en Bulgaria se agravó la crisis. Esto dio lugar a la caída del gobierno tradicional y al surgimiento de un movimiento popular muy interesante, que fue la Unión Agraria Popular Búlgara, liderada por Alexander Stambolinsky. Esta esta Unión Agraria promovió una ley de reforma agraria que por supuesto fue resistida por los grandes propietarios de tierra, generó una agudización de la lucha de clases en Bulgaria y finalmente derivaría en junio del 23 en un golpe de estado que derribó al gobierno de Stambolinsky y que terminó con el asesinato de Stambolinsky y el fusilamiento de miles de combatientes de la Unión Agraria Búlgara que salieron a luchar con las armas en la mano enfrentando al fascismo. Esto que ocurrió en Bulgaria ocurrió también de una manera distinta en Rumania y en Yugoslavia, donde el fascismo logró imponerse en el caso de Rumania bajo la conducción de Antonescu y en el caso de Yugoslavia a partir de la dispersión de las nacionalidades eh, serbias, croatas, montenegrinas y otras, en ese pequeño territorio, que después sería Yugoslavia, hoy desaparecida. Bueno, esa experiencia fascista de los Balcanes, de Hungría y de los Balcanes, eh, de alguna manera se reeditó en Italia pero se reeditó en Italia de un modo mucho más expresivo y mucho más agresivo. Y además adquirió fuerza y nivel no solo europeo, sino internacional, mundial. ¿Por qué en Italia? Primero porque Italia afrontaba duramente la crisis de posguerra. Italia había participado activamente en la Primera Guerra Mundial y no había obtenido nada, al contrario. Había sufrido los efectos de la guerra. Entonces la secuela de la guerra golpea a la población italiana. Se incrementa la miseria, el hambre, la desocupación. La gran burguesía culpa de eso a los trabajadores. Y le dice al pueblo que los responsables de la crisis son los trabajadores. Porque los trabajadores tienen sindicatos. Y a través de los sindicatos consiguen salarios. Eh, se preservan condiciones de trabajo, obtienen beneficios que no logra la mayoría de la población pauperizada y deprimida. Entonces la gran burguesía logra ganar a capas medias y alumpen del proletariado contra la clase obrera, lo que le va a servir de instrumento de agresión contra los trabajadores. Ese fenómeno del agravamiento de la crisis en Italia es un factor. Y el otro factor es que Italia es escenario de la agudización de la lucha de clases. Porque los sindicatos eran fuertes, porque se habían organizado y porque además alcanzaban un ritmo y un nivel de acción política. Habían surgido los partidos. El Partido Socialista era un partido fuerte y habían surgido segmentos radicales en el seno del Partido Socialista que no estaban de acuerdo con que el partido simplemente expectara a la sociedad y opinara sobre ella, sino que querían una lucha por el cambio de la sociedad, por transformar esa realidad y modificar ese escenario en sentido positivo. Por eso es que los grupos radicales del Partido Socialista van a seguir la experiencia de los franceses. Los franceses en 1920, en el Congreso Socialista de Tours, deciden formar el Partido Comunista. Muy bien, en enero de 1921, los italianos en el Congreso de Livorno deciden fundar el Partido Comunista. Ese Congreso de Livorno es un congreso muy importante, porque a él asisten personalidades muy destacadas, asiste por ejemplo Jorge Dimitrov en nombre de la Internacional Comunista del Buró del Internacional Comunista para Europa Occidental. Es en ese congreso que está Antonio Gransky, que era la personalidad más destacada de los marxistas revolucionarios italianos. Está Palmiro Togliatti, que después sería un destacado dirigente del Partido Comunista Italiano y asiste ciertamente José Carlos Mariátegui. Entonces, ese Congreso de Livorno permite un viraje de los grupos revolucionarios, de los grupos radicales, a una lucha muy clara en defensa de los intereses de los trabajadores. Esto coincide con el surgimiento de las grandes huelgas. Las huelgas, sobre todo en Turín y en Milán, que eran las zonas más industrializadas de Italia. El surgimiento de los consejos obreros el surgimiento de los sindicatos y de las federaciones de los trabajadores y el surgimiento de la organización política de los trabajadores. En esta lucha es que María Tey ve la fuente del socialismo, el fragua sus concepciones de clase a partir de las experiencias que vive en el proceso europeo. Hay que decir, sin embargo, que Mariate se ocupa del fascismo recién a partir de marzo de 1921. Por primera vez en un artículo que se publica en Lima, escribe acerca del fascismo. Describe al fascismo como un fenómeno eh, coyuntural, como un fenómeno pasajero, como es algo que está ocurriendo en la historia de hoy Doctor Espinosa, va... doctor Espinoza, discúlpeme que lo corte un poco para darle la pausa necesaria. Estamos entrando a un claro. tema que nos convoca, muy importante. Hemos eh, visto, eh, luego de esta primera parte, llamémosla de esta manera, de la brillante exposición del doctor Gustavo Espinosa, quien nos eh, da a conocer el escenario en el cual llegó José Carlos María Tegui a Europa y cómo esto sirvió para que él se nutriera de todos estos cambios políticos, sociológicos, esas vivencias, ese análisis, esa observación que tenía uh, no, no cualquier peruano, un ilustre peruana un autoridacta, volvemos a decir un maestro de maestros como fue José Carlos María Tegui, y por eso es de que el día de hoy vamos a hablar ahora en esta parte del fascismo en el Perú. Eh, nos ha hecho una brillante exposición, doctor. Yo le agradezco muchísimo eh, porque nos ha puesto en contexto de eh, eh, la estadía de José Carlos Mariette en Europa, de los cambios que en ese momento de la historia se daban y de cuánto contribuyó ello para que eh, justamente sirviera como una fuente de inspiración, no solamente de vivencia, de inspiración, para que nos dejara un gran legado José Carlos Mariátegui a través de sus obras eh, y que ahora pasamos a, eh, pasamos, no, pasa usted a describir cómo es el fascismo en el Perú y todo lo que eso significó desde la mirada, desde el aporte de la Mauta José Carlos Mariategui Adelante el día de hoy, 17 de abril Un, un programa para mí muy aleccionador Muy importante para todos aquellos que nos reclamamos Seguidores eh, eh, de José Carlos Mariategui Adelante doctor Espinosa Bueno, yo les decía que Mariategui ve el fascismo italiano como un fenómeno pasajero pero al mismo tiempo que lo ve como un fenómeno pasajero, logra establecer los rasgos esenciales del fascismo en Italia. El primero de ellos deriva de considerar el hecho que el fascismo es producto de la crisis. Es decir, sin una crisis de descomposición de la dominación de entonces, no hubiera existido el fascismo. El fascismo es, digamos, fruto, es resultado de la crisis profunda de la sociedad europea y capitalista en general. En segundo lugar, ve que el fascismo surge como expresión de la descomposición social derivada por la crisis. En tercer lugar, señala que el fascismo se afinca en un discurso de violencia, de violencia extrema, donde pone en evidencia su racismo, su concepción clasista, su desprecio a las poblaciones deprimidas y pauperizadas y ciertamente su desprecio a los valores democráticos. Y finalmente, María atina a señalar la característica fundamental del fascismo que es su nacionalismo extremo, su chovinismo delirante que caracteriza las posiciones tanto de la Italia mussoliniana como de la Alemania hitleriana en su momento, que Mariategui no logra analizar porque fallece tres años antes del advenimiento de Hitler al poder. Bueno, estas características del proceso italiano, eh, Mariate los analiza las analiza muy claramente en la historia de la crisis mundial y en la escena contemporánea, el libro que publicara en noviembre de 1926, en este libro hace un capítulo especial que se llama La biología del fascismo. Aquí establece una teoría que es muy importante. Señala que el fascismo no es una ideología, que el fascismo no es una teoría ideológica ni política, sino que el fascismo simplemente... Es un modo de acción, es una práctica concreta, es un mecanismo de operación de las grandes corporaciones. Entonces define a Mussolini no como un teórico, ni como un ideólogo, sino como un pragmático, como un retórico, como un hombre sentimental, volitivo y violento. Y va a partir de ahí, a precisar las contradicciones en el seno del fascismo. Estas contradicciones en el seno del fascismo no fueron estudiadas en su momento por los analistas de la escena europea de aquellos años, en esos tiempos. Prácticamente se podría decir que quizá el único, o en todo caso uno de los pocos, en el caso del Perú fue el único evidentemente, que pudo percibir ese fenómeno fue Mariatey, María T. encontró una contradicción al interior de los segmentos del fascismo. Esta contradicción se fue operando a lo largo de los años y va a encontrar una definición el 24 de julio de 1943, en lo que la historia conoce como la larga noche del 43, cuando los ideólogos del fascismo, como Botay, como Grandi, por ejemplo, o como ciano, eh, se levantan contra Mussolini y lo acusan de ser el responsable de la descomposición del fascismo y de la derrota de Italia ya en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de eso se genera la caída del régimen Mussoliniano y Mussolini va a, va a derivar a la prisión en el Gran Sazo, luego va a ser rescatado de ahí va a retornar a la República de Saló, la República Social Italiana, pero este es un periodo ya prácticamente breve, es una caricatura del fascismo. Ya el fascismo estaba herido de muerte. Muy bien, lo importante es que estos fenómenos que Mariate describe en el fascismo europeo tienen vigencia en nuestro tiempo y nosotros podemos encontrarlos en el escenario de nuestro tiempo y en particular podemos encontrarlos en el escenario peruano. En el escenario peruano existe también una profunda crisis. Esta descomposición de la sociedad capitalista en el Perú, este fenómeno extraño a partir del cual durante los últimos siete años han caído siete presidentes y prácticamente todos han terminado enjuiciados por razones de corrupción, donde los congresos han colapsado y los partidos políticos han entrado en un mecanismo, digamos, acelerado de descomposición y de derrota, es producto de la crisis, de la crisis del sistema de dominación. En esta crisis del sistema aparece efectivamente la violencia como un elemento consustancial, en los fascistas de nuestro tiempo, en el Perú, la violencia juega un rol muy importante. No hay que olvidar, por ejemplo, que en las elecciones del año 21, López Aliaga, en gran manifestación que hizo en el paseo de héroes navales, llamó a, la, digamos, a los asistentes a exigir la muerte de Pedro Castillo la muerte de Vladimir Serrón, la muerte de sus adversarios, porque en realidad lo que ellos querían era eso, lo que ellos quieren es eso, acabar con sus adversarios, terminar con lo que ellos llaman eh, la ola comunista, marxista, el foro de Sao Paulo, la influencia del proceso emancipador latinoamericano. Y entonces digamos, disparan todo su odio, toda su adversión contra las fuerzas que, a juicio de ellos, detenta el movimiento popular. El tercer elemento que María te percibe y que se expresa muy claramente es que ese odio deriva en la lucha contra las poblaciones originarias. Acá se ha visto que la represión ha habido contra las poblaciones del interior del país, sobre todo contra los trabajadores y el pueblo en Lima, pero en particular contra las poblaciones en Ayacucho, en Puno, en Juliaca, en Cusco, en Arequipa, donde la, digamos, el segmento más agobiado por la represión, el segmento más apaleado y sacrificado han sido las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, las poblaciones quechua contra ellos se ha generado la violencia. Y esto no es nuevo, porque si estudiamos el informe de la Comisión de la Verdad y hablamos también de las características de la, eh, del terrorismo de Estado en los años eh, 80 al 2000, en el siglo pasado, nos encontramos con que el 75% de las víctimas de esta violencia fueron las poblaciones rurales las poblaciones quechua hablantes, los pueblos originarios. Es decir, hay una política de destrucción masiva contra ellos. Y esto se expresa también, por ejemplo, en los programas de esterilización masiva que se aplicaron en nuestro país contra las mujeres indígenas. 350.000 mujeres fueron esterilizadas. Si nosotros consideramos que un promedio más o menos normal en las poblaciones indígenas es de que cada mujer tiene cuatro hijos, entonces 350 mil mujeres esterilizadas significa más o menos millón mil personas impedidas de nacer. Bueno, esto es un genocidio, este es un asesinato masivo de poblaciones con un carácter evidentemente étnico, racial, discriminatorio y abusivo. Bueno, este fue un signo del fascismo de ese tiempo y que también se expresa en nuestro tiempo. El tercer elemento de ese, de esa, es el nacionalismo extremo, el pretender contraponer al Perú la experiencia peruana con el proceso liberador de América Latina. Como si nosotros fuéramos un país superior a Colombia, superior a Bolivia, superior a Venezuela superior a Nicaragua, superior a Brasil o Argentina o a Chile, donde hay procesos liberadores, donde hay sociedades democráticas. Nosotros somos un país que tiene una democracia avanzada, que tiene una democracia representativa, que en realidad es una farsa absoluta, una farsa completa. Por eso es que viene también el otro rasgo, es el desprecio a los valores democráticos, el desprecio a la pequeña burguesía, a la que acusa de ser cómplice del socialismo. Por eso viene este ataque a los caviares, entre comillas, que representan ese segmento de la pequeña burguesía progresista, que no es revolucionaria pero es avanzada, que puede jugar un papel importante en la lucha por la transformación de la sociedad, pero que no está dispuesta a marchar al socialismo porque todavía no ha hecho su experiencia de clase que le permite entender que ese es el camino de solución a los problemas del país. Pero la gran burguesía ataca a esos segmentos porque piensa liquidarlos, neutralizarlos, abatirlos y derrotarlos para aislar a la clase obrera a los trabajadores y golpear mejor a la clase obrera y a los trabajadores. Ese es el sentido de la agresividad del país. Si nosotros entendemos que ese fenómeno se está produciendo en nuestro país, nos damos cuenta que ahora se está expresando de una manera más concreta. Porque a partir de diciembre, efectivamente de diciembre pasado, estos segmentos lograron hacerse del gobierno lograron desplazar al gobierno de Castillo, que había sido un gobierno no revolucionario, ciertamente, no radical, pero sí un gobierno más o menos avanzado, más o menos progresista, más o menos democrático, que había, digamos, de alguna manera manifestado una cierta voluntad de cambio y pretendido caminar, aunque sea lentamente, dificultosa y tortuosamente, por un camino de cambio. Bueno, pues derribaron a ese gobierno y ahora se han encaramado en el poder en una alianza siniestra, que es la alianza de la vieja mafia fujimorista con el antiguo dominio oligárquico, con el control del empresariado, con los segmentos más conservadores de la burguesía y ciertamente con el apoyo de la cúpula militar que prácticamente ha impuesto en el país un régimen de terror y de violencia. Esto es lo que se está expresando de una manera clara y que de algún modo está adquiriendo cierta posibilidad de acción. ¿Por qué? Primero porque ha logrado lamentablemente consolidar, entre comillas, el gobierno de Dina Boluarte. Consolidarlo, entre comillas, porque realmente no está consolidado pero consolidarlo entre comillas porque aparentemente y para ellos sí está consolidado de tal modo que ahora ya no hablan de adelanto de elecciones ni de gobierno transitorio, sino que hablan de un proceso hasta el 2026 y además señalan que para que haya elecciones el 2026 hay que cambiar a las autoridades electorales y las pautas electorales para generar un nuevo tipo de democracia representativa. Es decir, hacer un poco lo que quiso hacer Mussolini a partir de 1924 en Italia, cambiar las reglas electorales para asegurarse una mayoría parlamentaria absoluta e indiscutida. Bueno, eso es lo que pretenden hacer en nuestro país. Por eso hablan de elecciones con reformas electorales. Esas reformas electorales pretenden ampliar el número de parlamentarios, darle mayor poder al Parlamento, generar una situación en la cual existan dos cámaras legislativas, el Senado y la Cámara de Diputados, y donde efectivamente eh, se desnaturalice eh, la posibilidad del surgimiento de gobiernos regionales y en detrimento de ellos se afirme un poder legislativo que sojuzgue a la población en nombre de una falsa y poco representativa democracia tradicional. Eso es lo que buscan ahora y por eso es que están generando un clima de mayor confrontación. Si a esto le sumamos el hecho que como resultado de las elecciones municipales pasadas ganó eh, por una ínfima, ínfima minoría el López Aleaga, la alcaldía de Lima, y que ahora a partir de la Alcaldía de Lima pretende intronizar en la capital un gobierno de corte neonazi, nos encontramos con que efectivamente este segmento fascista está creciendo en el país, es decir, está fortaleciendo su capacidad operativa y está sobre todo, digamos, eh, agravando sus posibilidades de ataque a las poblaciones. Por eso es que ahora, por ejemplo, el gobierno municipal de Lima ha prohibido, por poner un caso muy simple, muy sen sencillo, pero muy claro, ha prohibido el comercio ambulatorio a los, eh, que, a los pobladores que se dedican a limpiar las lunas de los vehículos, de los carros. Y entonces lo que está haciendo es lanzar a esas poblaciones Simplemente a la miseria. En un país donde el 78% de la población económicamente activa no está formalizada y donde más bien el comercio informal es abrumadoramente mayoritario, entonces pretender prohibir el comercio ambulatorio o la economía informal a determinados segmentos es lanzar a esas poblaciones o a la desocupación absoluta, es decir, a la miseria y a la inanición, o lanzarlos a la actividad delictiva para reprimirlos mejor. Eso es lo que está buscando el fascismo. Y porque está buscando eso, busca eh, enfrentar a esas poblaciones contra la población en general. Es decir, que la población en general sienta rechazo a los vendedores ambulantes, a los comerciantes informales, a las poblaciones indígenas, a los trabajadores eventuales, culpándolos a ellos de la crisis que alimenta la gran burguesía que tiene las riendas del poder en sus manos. Esto se ha agravado ciertamente con las catástrofes naturales y los desastres ocurridos recientemente como consecuencia del calentamiento global. Ahora, todo esto forma parte de una estrategia de dominación internacional. Eh, recientemente... Creo haberme ocupado esto también en un programa anterior a ustedes. En marzo, la general, la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, definió claramente la política norteamericana. Dijo que la política norteamericana en el escenario actual eh, tenía enemigos muy concretos. El enemigo estratégico era China y el enemigo táctico era Rusia. El objetivo era atacar a Rusia para debilitarla, y aislar de, a, a Rusia de la posibilidad de que se aliara con China para enfrentar un conflicto militar con Estados Unidos en el futuro más o menos próximo. En ese sentido, el propósito de la política norteamericana es afirmar su dominio en Europa, lograr consolidar el control de la Unión Europea, para eso utiliza la OTAN y para eso fortalece su presencia en Ucrania, respaldando al régimen de Kerensky. En ese marco y en previsión a una confrontación estratégica en el plano internacional, está buscando cerrar el escenario latinoamericano para que América Latina vuelva a ser el coto cerrado de la migración norteamericana. Recientemente, otros voceros del Pentágono, la secretaria de Prensa y de Comunicaciones de la Casa Blanca, ha señalado también, que eh, en Estados Unidos no pueden admitir que algunos países como China y Brasil resuelvan eh, eh, encarar sus relaciones económicas y comerciales utilizando las monedas nacionales y prescindiendo del dólar. Esto afecta severamente los intereses de los Estados Unidos, no solo de los Estados Unidos como estados, sino de, la, de los ciudadanos norteamericanos que viven en el exterior, que ellos están dispuestos a defender a cualquier precio. Bueno, pues, eso es lo que está ocurriendo. Estados Unidos está perdiendo fuerza en el plano mundial, pero está tratando de cerrar filas en América Latina para contener a América Latina, para impedir que América Latina se libere. Para esto lo único que podrá buscar es hundir a Cuba en el mar, derribar al gobierno de Venezuela a cualquier precio, a acabar con el sandinismo en Nicaragua y bloquear y derrotar a los gobiernos transformadores de Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Honduras y otros países. Y ciertamente para estos efectos un gobierno como el de Dina Boluarte en el Perú les reviste una gran importancia, les ayuda porque es un poco el respiradero que necesita el gran capital para poder decir que todavía tiene vigencia su mensaje en nuestro continente bueno si esa es la realidad nacional decíamos ayer eh, si ayer en el monumento a Mariate, si esa es la estrategia de dominación el deber nuestro el deber de los peruanos es enfrentarlo enfrentarla y combatir porque no podemos Quedarnos con los brazos cruzados. No seríamos eh, mariateístas si dijéramos que, bueno, pues, ha llegado la hora de la derrota, que estamos vencidos y que no hay otra función sino capitular. Al contrario, esta es la hora de los grandes retos, la hora de las definiciones, es la hora de la lucha y esa lucha tiene que encontrarnos en condición de enfrentar las eh, grandes dificultades de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Espinosa. Usted eh, ha resumido y ha dado el mensaje clave de cómo afrontar este momento. No solamente basta desde mi punto de vista, modesto por cierto, desde este espacio que pretende educar, no basta solamente el organizarnos para movilizaciones, sino... Es necesario educarnos, es necesario conocer la realidad, conocer la realidad nacional, sí, internacional, y cómo se originó el fascismo y cuáles son las secuelas y cómo se manifiesta ese fascismo en este momento en nuestra patria. ¿Quiénes son sus representantes? Ha dado una clase magistral el día de hoy el doctor Espinosa, yo espero que compartan este programa, lo divulguen, eh, se suscriban al canal, para que de esta forma podamos también, no solamente eh, conocer la realidad de personas tan leídas, tan ilustradas como don Gustavo Espinosa, que nos pone en contexto, que nos plantea los retos que es necesario enfrentar este fascismo en nuestra patria, unidos, educados, conociendo la realidad. Y, y para esto, justamente, es que convocamos a personajes como don Gustavo Espinosa. Sin más que decir, muchísimas gracias, don Gustavo. Vamos a convocarlo para seguir hablando de estos temas tan importantes. Nos plantean muchos de ellos. Por ejemplo, yo no le hago la pregunta, seguramente va a quedar para un próximo programa. Eh, lo vamos a coordinar internamente para hablar cuán importantes son las ideologías, cuán importante ser patriota. Menos diferencia de ser patriotas con ideología, sin ideología, temas que nos los ponen en las mismas redes y que es necesario abordarlos desde un punto de vista sociopolítico, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista político, doctor. Muchísimas gracias los peruanos en el exterior. Eh, agradecemos su presencia en Todo Cambia Noticias. Muchas gracias a ustedes. Muchos éxitos y siempre a disposición. Buenas tardes. Buenas noches. Muy buenas tardes. Nosotros los saludamos a 9 de la noche con 57 minutos en Europa, 2 de la tarde con 57 minutos en el Perú. Hasta el día de mañana.